Carrito para hot dog y hamburgues ¡No mames! ¡Güey! Es el del video de... Me da un completo sin eh, señor, le deberé pedir que se aleje de mi puesto Pero, ¿Pero ¿por qué? ¿Por qué? <risa> Así habla el Orión, güey A esta velocidad, habla el Orión, güey